Hey, Dios te bendiga Mira, quiero hablarte brevemente Sobre el proceso Mira En Santiago 1.2 dice Bienaventurado el varón que soporta La tentación Porque cuando haya Resistido la prueba Recibirá la corona de vida Que Dios ha prometido a los que le aman Mira Hay personas Que se pasan años Orándole a Dios eh, Orándoles de que, de que ellos quieren crecer en los caminos de Dios De que ellos quieren ser usados por Dios De que ellos no quieren ser la misma persona Que ellos han venido eh, siendo año tras año Que ellos quieren crecer Quieren ser útil en los caminos de Dios Quieren ser herramientas útiles en las manos de Dios y hay personas que anhelan eso hay personas que desean eso en su corazón y se pasan año tras año orando y cuando ven a otras personas ser usados por Dios ese anhelo en su corazón alde alde porque quieren ser usados de la misma manera hay muchos que lamentablemente hay que decirlo así hay muchos que anhelan ser usados por Dios por Dios por fama, porque quieren ser conocidos, pero hay otro que es porque desean trabajar en los caminos de Dios, de, de, de, desean ser usados por Dios con poder y gloria, para... gloria. Pero ¿qué pasa? Que entre los años que esas personas pasan pidiéndole, pidiéndole, pidiéndole a Dios ser usado, llega el momento de su promoción. Llega el momento porque todo tiene su tiempo. Llega el momento. De que esa persona sea promovido, de que esa persona reciba la bendición que ha sido despachada del cielo para que Dios comenzar a usar a esa persona. Pero antes de ser usado, viene el proceso, viene la prueba. Todo amerita sacrificio, todo amerita un precio, todo tiene un precio. No es que Dios le pone precio a que, a que él te use. El deseo de Dios es, es usar a todo el mundo. El deseo de Dios es hablarle a todo el mundo y que todo el mundo pueda conocer su voz. El problema es que todo amerita esfuerzo, todo amerita eh, eh, sacrificio. Tú vas al gimnasio y para tú poder conseguir tu objetivo, no lo consigue de hoy para mañana, no, todo es un sacrificio, te metes a la universidad y en la universidad tú no consigues la carrera de hoy para mañana, no, todo es sacrificio. Entonces de la misma manera en los caminos de Dios, todo tiene su tiempo, entonces llega el proceso, el proceso, Dios permite el proceso. Dios permite el proceso para Dios moldear tu carácter, para Dios sacar lo mejor de ti, para Dios quitar lo malo que hay en ti, porque aunque tú creas que tú estás bien en los caminos de Dios, siempre hay cosas que el diablo te señala, que el diablo dice, él no es merecedor de recibir eso que tú le quieres dar, porque él tiene esto, entonces Dios permite el proceso, para que tú aprendas a valorar lo que él va a poner en tus manos, entonces, ¿qué pasa? Que en medio del proceso, en medio del proceso, muchos se quedan, muchos fracasan, y muchos no logran salir del proceso airoso. Tú te puedes caer en el proceso, pero tienes que volverte a levantar, porque en medio de tu proceso, Dios está contigo. Entonces, el proceso... Se ha comido a muchas personas que aman a Dios. Porque en el proceso se le olvidó que Dios está con ellos en los momentos malos y en los momentos buenos. Y que a los que aman a Dios todas las cosas les ayuda bien todos los versículos. La historia dejó todo, se le olvida. Y hay muchos que se quedan en el proceso y no logran terminar. Y su promoción quedó estancada. Porque Satanás va a hacer todo lo posible Porque tú no seas promovido Porque al momento de que tú seas promovido Tú eres peligro Tú eres amenaza para el reino de las tinieblas Porque tus ojos van a ser abiertos Porque tú vas a comenzar a ver las cosas de una manera diferente Porque cosas van a ser reveladas De una manera sobrenatural más amplia Que como antes no pasaba en tu vida entonces muchos salen airosos del proceso y por eso muchos que han sido procesados hoy son de edificación a muchas personas y tú ves cómo dios lo usa grandemente pero ellos fueron procesados ellos fueron procesados ellos lloraron mucho y pasaron por momentos amargos pero qué pasa dios le gusta que nosotros pasemos por el proceso no a dios no le gusta Muchas veces los procesos. Yo una vez hablé de eso. Muchas veces los procesos pasan. Porque nosotros los provocamos con nuestras acciones. Otras veces no las provocamos. Pero Dios lo permite para sacar de nosotros. Lo mejor. ¿Acaso José el hijo de Jacob. Provocó. Provocó. Eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, su proceso. No. Él no lo provocó. Pero Dios permitió que pasara. Para poder hacer de él lo que él hizo después. Así que. En tu proceso no te quejes, no cuestiones a Dios, mantente en silencio, mantente firme, mantente luchando, porque Dios está contigo en tu proceso. Y el proceso no lo mires como algo malo, míralo como la promoción que te va a llevar al próximo nivel. Dios te bendiga, Dios te guarde.